Pues aquí estoy explicando cómo es que configure este, la cámara hacia el control de Avipass este, Naturalmente fui a mi computadora y creé una red local este, no, Lo saqué de que fuese automáticamente para la Internet Puse los este, números correspondientes para la, el IP address de una red local y ya con eso, pues, este, pude hacer las configuraciones necesarias. Es interesante notar de que en la primera computadora que usé no encontré esta, este, este tipo de, de, de formulario, básicamente de, de, de la configuración del de IP. Tuve que usar una segunda computadora que me permitió ver este espacio para hacer los cambios sacarlos de una conexión a internet a una red local después que tengo la red local pues este, fui a cada cámara que tiene su propio IP y ahí es este, donde al entrar noto que estaban configurados mal los... los este, la configuración de video estaban muy oscuro, este estaban ahí los colores este cambiados que fueron este cambiados yo creo para una este, unos juegos de béisbol y se ajustaron para eso, pero luego de terminar esas grabaciones no se puso en automático de nuevo, se dejó con esa configuración particular y por eso es que luego cuando uno lleva la cámara a, un, a otro ambiente pues no luce bien, porque lució, lució bien para un parque de pelota pero no lució bien para este otro tipo de, de uso así que había que regresar a la configuración original de las cámaras este, para luego llevar esas cámaras a el controlador. Así que este, era necesario este, hacer ese paso. Luego voy al controlador. Y aquí se puede ver el, este, la página para entrar al controlador. Le coloco la, de nuevo el IP address del, del, este, del controlador, como hice para las cámaras. Y básicamente este, le, le pido que busque las cámaras y consiguió las cámaras. Este, inclusive uno de ellos tuve que hacerle un cambio al IP address. Pero que encontró las dos cámaras, le asigné este, el número este, de la cámara al controlador y ya le doy, le doy save y está configurado.